de Tres estaciones dentro de Cundinamarca, para cada una de ellas se presenta la información, la, frecuencia, la primera frecuencia de transmisión, segunda la frecuencia de recepción, ancho de banda, el tipo de estación, código de ANE que permite identificar pues, en qué departamento y de municipio se encuentra esa estación, departamento, municipio y viene una serie de parámetros como la potencia, las coordenadas donde se encuentra ubicada la estación eh, altura de la antena a y ya, estos son los principales parámetros eh, que tenemos como resultado de nuestra búsqueda, están disponibles en forma de listado, por tanto lo podemos exportar a Excel estas 3100, ¿cuánto dijimos? 3183 entonces se pueden exportar a Excel de tal forma que ustedes como operadores pues ya pueden hacer otros ejercicios de cargarlo a otros sistemas, de hacer cruces con información que ustedes tengan eh, disponible y que sea de interés. Entonces eh, vemos eh, por acá en la parte inferior izquierda está la opción exportar a Excel. Ahora en el ejercicio ustedes se van a dar cuenta que este listado tiene algunas propiedades, se pueden hacer búsquedas en esas cajas blancas que vemos, debajo del label, la recepción ancho de banda. se pueden hacer búsquedas específicas para filtrar aún más lo que encontramos acá. Entonces si una vez teniendo las 3183, vemos que después es muy grande para nosotros y si queremos una búsqueda mucho más detallada, hacemos los filtros para poder eh, sesgarlo un poquito más. Hay una segunda pestaña dentro del listado de resultados eh, que trata el tema de coberturas. Es una estadística que nos permite saber en cada municipio qué cantidad de redes están generando cobertura. Vemos el DAN, el Departamento del Municipio, la cantidad de coberturas por cada municipio. Y una pestaña final de estadísticas generales. Que dice la cantidad de coberturas, la cantidad de frecuencias Y la cantidad de estaciones que están asignadas en la búsqueda que hemos realizado Bueno, pasamos rápidamente a nuestro mapa Se fijan acá la opción ver mapa Nos va a conectar con Google Maps para poder desplegar eh, la información geográfica relativa a esas 3.183 estaciones que acabamos de observar. Allí qué esperamos ver? ¿Qué esperarían ustedes ver dentro de un mapa? Señor, las coordenadas donde están las estaciones. ¿Qué más? Las coberturas de esas estaciones, ¿qué otra cosa? Los enlaces. Los enlaces, las conexiones entre ellas que representan enlaces, ¿qué más? Potencia, Para algunos parámetros técnicos, potencia, ancho, algo parecido a lo que habíamos en el listado, pero ya en un contexto geográfico, ¿cierto? Bueno, entonces el sistema despliega como observamos acá despliega nuestro mapa y que hizo mostró un círculo grande que dice 3.180 y algo estaciones eh, entonces él inicialmente pues sabemos que 3.000 es una cifra alta lo primero que esperaríamos es ver globitos como estamos acostumbrados a trabajar con Google Maps pero 3000 mil globitos pues digamos que no entenderíamos absolutamente nada entonces por ello el sistema automáticamente nos agrupa, muestra un círculo o muestra varios círculos dependiendo pues de agrupaciones por cercanía y nos muestra la cantidad o la densidad de estaciones que hay en cierta área como estamos en el zoom inicial vemos pues todas agrupadas en ese círculo color, ¿qué color es este ¿Ya? Sí. Aquí se ve de otro color, punto color video. Eh, ya estamos familiarizados con Google Maps, entonces simplemente hacemos un y comenzamos a descubrir algunas cosas. La primera de ellas que el agrupamiento va cambiando en cada nivel de zoom. El sistema automáticamente detecta o hace el de de cercanía geográfica. Ya vemos ahora tres círculos importantes: uno tiene 300 algo, otro 39, otro 27. Y en ese ejercicio seguimos haciendo zoom y comienzan a aparecer eh, nuevas propiedades dentro del mapa. ¿Cuál observan ahora? Fuera de que hay más círculos con más números, que más observamos? La delimitación de departamento. Exactamente, la delimitación de departamento de con Dinamarca. Hacemos otro punto de zoom. Y vamos a descubrir que ya Cundinamarca va a estar partida, va a estar segmentada en los municipios que la conforman Estará partida en los municipios que la conforman una vez cargue el componente. Ya aquí, ¿cuántos círculos vemos? ¿Cuántos se observan ahí? ¿Unos 10 más o menos? 14 círculos él automáticamente hace algo que se denomina cluster, entonces encuentra las más cercanas y las agrupa ya podemos entonces nosotros como usuarios orientarnos bueno, hacia dónde quiero ir quiero explorar esas cuatro que están allá solitas o quiero explorar donde hay mayor densidad eh, o quiero explorar algún municipio en específico algún segmento del mapa en específico en este momento él está descargando el mapa de Google Maps Está un poquito demorada esta red, eh, va a ser más, más rápida esta acá. Esperamos un momento. Eh, mientras, pues vamos a, a compartir la, la ruta para que ustedes vayan teniendo en sus equipos. observarla acá pueden copiarla en sus tabs para ir ingresando desde cada uno de los equipos ¿Ya todos están dentro? Bueno, no, debe haber cargado la división de municipios, vamos a ver un momento qué sucedió. Sigamos avanzando para aprovechar el tiempo. Entonces, eh, nos damos cuenta por aquí a los lados, aparecen cosas distintas a los círculos ya mucho más familiares a nosotros, son los globitos que utiliza el Google Maps. Estos globos, ¿qué son? Ya estaciones puntuales, estaciones específicas. Entonces, el sistema ya ha hecho muchos documentos pero ya algunas de ellas comienzan a verse de forma individual. Estas rojas, vemos unas rojas, representan a las estaciones de cobertura, las estaciones multipunto, punto, al dar clic sobre ellas. Se despliega, se despliega información relativa a sus características eh, técnicas Sus características de primeras nos muestran una información general Que tiene la frecuencia, el ancho de banda Esta frecuencia es la frecuencia de transmisión eh, Tiene las coordenadas latitud y longitud donde está ubicada Que coinciden pues, en el punto donde la estamos viendo en el mapa Y una información específica donde ya viene una serie de parámetros técnicos adicionales, eh, pues ustedes están familiarizados con ellos, como la potencia, eh, como son la frecuencia de recepción en los casos que sea un enlace que tenga frecuencia de recepción, Asinud, eh, tenemos también el código de ANED, municipio donde se encuentra ubicado físicamente la, la estación, por lo menos donde está reportado su ubicación, altura, eh, tipo de estación, las rojas como les he comentado, son estaciones que permiten eh, tener cobertura también por aquí vamos a descubrir unas azules ¿esas azules que serán? ¿ya han no observado alguna? ¿ya detectaron alguna por ahí en el mapa? Sí, ¿dónde? lo he visto, ¿me ayudan? ¿tienen por ahí alguna detectada? ¿alguna azul? Acá tenemos una estación azul, estas son estaciones eh, de enlaces microondas, punto a punto. Al dar clic observamos, es similar la ficha técnica que se explica para ella, su frecuencia de onda, coordenadas y sus parámetros técnicos específicos. Seguimos navegando, aquí la navegación que hemos realizado es mover el mapa o hacer Zoom, entonces vamos a hacer un punto más de Zoom para comenzar a descubrir cosas aquí hay una sorpresa bastante interesante eh, ¿quién nos ha hecho las, acerca de las conexiones? Usted. entonces en este momento el mapa automáticamente comienza a desplegar las conexiones a través de líneas rojas nos muestra los enlaces que se encuentran eh, como resultado de la búsqueda como a veces a nosotros digamos si nosotros quisiéramos seguir haciendo un para ver detalle de las estaciones y no queremos ver los enlaces hay una opción que nos permite eh, acá esta parte eh, donde estoy señalando dice capas, eh, conexiones entre estaciones podemos desactivar Eso pues va a permitir que la navegación que realizamos sea más veloz Dado que eh, al existir tantas redes pues eso generalmente le carga un poco más al sistema Y va a ser un poquito más demorado Entonces al desactivarlo podemos seguir haciendo zoom Podemos ver eh, nuevas agrupaciones Podemos ver ya estaciones individualizadas y observar a nivel específico las características de algunas de ellas, en, en este ejercicio hicimos localizamos tres 3000, son pues muchísimas, eh, la idea es que se hagan filtros muy específicos para poder tener más poquitos y sea más fácil de entender y utilizar el mapa. Hasta ahora como les ha parecido, ha sido claro la, la presentación. Eh, hay otras funcionalidades, como descargar archivo, que nos permite descargar, así como en el listado descargábamos un archivo en Excel, aquí descargamos un tipo de archivo geográfico, que se puede llegar a utilizar en sus sistemas geográficos para hacer cruces, para cargar datos, etcétera, etcétera. Eh, y también podemos, vamos a ver una funcionalidad bastante interesante que se llama perfil de terreno. Acá en la parte superior, hay una línea, entonces la seleccionamos esa línea nos va a permitir hacer un clic en, en un punto específico y desplazarnos con el mouse hasta cualquier otro punto con doble clic, digamos que definimos el límite de la línea y el sistema automáticamente va hace como una especie de corte transversal y encuentra la altura a través de esa trayectoria aquí nos damos cuenta pues este es el perfil de terreno que que ha detectado, eh, la línea tiene una longitud de 18,6 kilómetros como lo observamos en la parte de la gráfica y también pues tenemos un muestreo de las alturas en esa trayectoria a la línea la podemos mover o podemos hacer líneas diferentes y el sistema automáticamente nos recalcula ese perfil de terreno ¿Vale? entonces eh, vamos a comenzar el ejercicio práctico eh, lo que hicimos hace un momento fue únicamente seleccionar a Cundinamarca y navegar ¿cierto? Eh, quiero que por favor ustedes repitan ese mismo ejercicio seleccionen y descubran, vayan descubriendo el mapa por favor me van contando pues, preguntas, eh, resultados y ya luego vamos a hacer un ejercicio un poquito más detallado, seleccionando fre eh, frecuencias, o inclusive seleccionando coordenadas. ¿Vale? entonces Les pues, voy a dar un momento para que se concentren en sus máquinas, y voy a estar pues disponible para responder preguntas puntuales. ¿Ahí se escuchó? Bien, entonces, eh, por ejemplo, aquí ya estamos seleccionando eh, la sección relativa al filtro de frecuencia. Eh, como vemos, de primera aparece una opción que dice frecuencia, rango de frecuencias. Nos permite seleccionar un desde y un hasta para encontrar las frecuencias, las estaciones que coinciden en ese rango. Aquí hemos seleccionado de 150 a 190 MHz, obteniendo 407 resultados a nivel de estaciones que coinciden con esa búsqueda. Vamos a, a cerrarla un poquito. Vamos a dejarla de 170 a 190 MHz. Entonces el sistema realiza la consulta y ya vamos a ver cuántas estaciones coinciden en ese rango. Eh, asimismo pues hay otras, otras formas de búsqueda de frecuencia que son frecuencia puntual, que son rangos de frecuencia predefinidos, que son rangos de frecuencia de acuerdo a las tablas y canales del plan de atribución de frecuencias en esta búsqueda un poco más eh, limitada de 170 190 observamos que ya se disminuye la cantidad de resultados tenemos 62 estaciones vamos a hacer un ejercicio puntual con una frecuencia puntual para ello en el, primer, eh, en el segundo combo que dice rango de frecuencias vamos a seleccionar la opción frecuencia puntual y por favor les voy a pedir que apunten por un momento un dato 171.25 Que es precisamente una de las frecuencias que observamos acá Vamos a apuntarlo ahí un momento y ya me, me ayudan a recordarlo por favor Entonces Vamos a buscar por ejemplo 170 Si existe la frecuencia 170 MHz asignada en Cundinamarca el sistema explica que no se encontraron resultados asociados a la consulta. O sea que esa frecuencia como tal, eh, por lo menos en las bases de datos oficiales, no se encuentra asignada. Ahora vamos a buscar la frecuencia que les pedí que me ayudaran a, a digitar, a registrar. ¿Cómo era? 171.25. Observamos el sistema otra vez, entonces en este caso encontramos que para continuar no cada esa frecuencia sí se encuentra asignada. Entonces eso es lo que permite, eh, lo que nos indicaba Paola hace un rato, verificar puntualmente si hay frecuencias disponibles o no en diferentes partes del territorio nacional. Bueno, continuamos entonces. Eh, la siguiente herramienta que vamos a ver es el sistema de simulación en línea. Nos preguntamos, pues, ¿para qué es el sistema? ¿Qué, qué ventajas o qué beneficios le puede traer a ustedes como operadores? Estos son los tres puntos más importantes. El primero, simulaciones. Las simulaciones que ustedes podrían realizar con el sistema tienen exactamente los mismos parámetros técnicos que utilizamos nosotros en la ANE para hacer un, eh, la evaluación de los enlaces. Es decir, las simulaciones que realizan los ingenieros de la ANE utilizan los mismos parámetros y, por ende, si eh, usted les da, por ejemplo, que un enlace es viable, digamos que en un 90% no va a haber problema con ese enlace. Y, con la revisión que hace posteriormente la ANE dentro del proceso de selección objetiva pues va a confirmar los datos que ustedes ya previamente han simulado viabilidad los eh, digamos que la herramienta que es lo que nos permite calcular las interferencias que podrían presentarse con los enlaces que ustedes podrían requerir por ejemplo, si ya hemos determinado la frecuencia que se puede utilizar se simula, podemos determinar la viabilidad del enlace como les mencionaba, con digamos, un un porcentaje muy alto de que no va a tener problemas ese enlace cuando en la ANA internamente revisemos y hagamos el análisis de ingeniería. Y finalmente es un tema de exactitud. ¿Qué es lo que nos pasa hoy en día? Nosotros normalmente en los, en los procesos les pedimos a ustedes una frecuencia, digamos, principal y unas frecuencias alternativas. ¿Por qué? Porque eh, hasta el momento en lo que ustedes veníamos, veníamos trabajando es que los operadores no tenían conocimiento sobre qué frecuencias estaban ocupadas qué frecuencias estaban disponibles y si estas generaban no interferencia vamos a continuar entonces con el ejercicio práctico del sistema de simulación eh, para este caso vamos a trabajar por grupos, vamos a evitar que vaya a haber cualquier tipo de problema de pronto podríamos trabajar tal vez por mesas eh, de manera ¿cuál es la, lo que vamos a digamos la dinámica Camila que es nuestra, nuestro partner tecnológico ya para su presentación eh, va a ir siguiendo el ejercicio la idea es que digamos en un co computador se concentre para que cada uno pues vayan o cada grupo de mesas vaya siguiendo lo que estamos trabajando le recomendamos sí, trabajar no todos los equipos para que no vayamos a tener demoras o se vaya a saturar porque estamos trabajando en este momento con un enlace virtual entonces es, es esa es la recomendación Bueno, muy buenos días, buenos días. Eh, Gracias a la Paola, yo soy Camila Oliveros eh, parte del proveedor que entregó la herramienta y pues la idea hoy es mostrarles un poco el funcionamiento, eh, primero de todo les aclaro esto que les presentamos ya es público, es decir, uno, no necesita estar aquí, lo pueden probar de, después desde sus oficinas, sus casas, vamos a mostrar un poco las funcionalidades principales, eh, pero la idea es que ustedes lo sigan trabajando y que cualquier inquietud que tengan nos la hagan llegar. Entonces, eh, por favor, ahora como dijimos por grupos, no sé cómo se organizan en, en los equipos o los que me quieran solo seguir acá, la, la IP de la dirección es 190.26.196.134.2.8088. Con eso les debe salir esta página de inicio que yo tengo acá. creadas para que, puedan, para que se facilite el ejercicio eh, la idea es que entren eh, los usuarios son cap cap y un número uno, no sé si nos numeramos de una vez para que no repitamos ¿todos entrar? ¿uno? Eh, ¿cuál otro van a entrar? ¿dos? O, ¿o tres? ¿cuatro? ¿cinco? ¿por eso? ¿seis? bueno <risas> y ya yo los estoy entonces K, C, cap P el número y la clave es año 2015. Yo voy entrando también acá el mío. Todo en minúsculas. todos ingresaron, ya ni no ingresó. Entonces, si se fijan, la primera pantalla que muestra es el mapa del mundo, se ven aquí, este es uno de los datos importantes, la van a poner a su disposición cartografía de alta resolución. Eh, alta resolución es que si hacen zoom pueden llegar hasta 30 metros en Colombia. Eh, y es cartografía que está pues, de acceso libre ahora para ustedes con la cual se pueden hacer las simulaciones. Luego vamos a venir a ver cómo se ven los enlaces acá, pero primero quiero que veamos cómo, se, cómo es el entorno de la herramienta. Cosas importantes, cada usuario tiene su, con su entorno de trabajo, eso pues les doy usuario y contraseña cada uno. La idea es que lo que ustedes hacen en su entorno de trabajo con su usuario eh, lo puedan guardar y puedan volver en una semana o dos y ahí esté toda su información, puedan volver a hacer sus simulaciones, puedan cambiar los datos. Eh, se va a manejar directamente con la ANE, creo, con un correo pueden, pueden enviar un correo electrónico y les van a activar su usuario y contraseña para esta plataforma entonces en mis redes ustedes pueden encontrar, como su nombre le dice, todas las redes que ustedes quieran cargar que pueden estar activas eh, una red se conserva al principio el concepto que maneja el ministerio de red que es un conjunto de enlaces, básicamente ustedes pueden eh, organizarlos ya a gusto como quieran, zonas pueden ponerle los nombres, pueden hacer lo que, lo que quieran en esta parte en mis archivos ustedes me perdonan, yo tengo un usuario aquí administrador que tiene partes que ustedes no van a ver pero yo les voy diciendo lo que sí en mis archivos eh, la idea es que se pueden guardar eh, redes, eh, redes que estén inactivas pero que ustedes quieran guardar después, es decir, cuando uno entra a mis redes cuando uno entra a mis redes, él me va a sacar el listado ahí está cargando eh, y ustedes tienen la opción de usar la red o de archivar la red cuando uno le da archivar, pues esa red se va a la parte de mis archivos bueno, yo tengo aquí muchas redes, la mayoría yo digo, ustedes deben tener una o ninguna ¿sí? pero cada una de estas líneas es una, es una red entonces esa red, pues yo la puedo seleccionar para usarla y lo que hace es que se actualiza el nombre acá arriba o puedo archivarla o eliminarla si definitivamente ya no la voy a usar. Entonces, ¿qué, qué otras cosas tenemos disponibles? Tenemos una, una parte de documentación en la que ustedes pueden acceder a los manuales de uso de, de esta herramienta, en la que pueden eh, ver eh, toda la documentación, pueden guiarse. Eh, tenemos también el del correo electrónico para dudas especializadas de, este, de esta aplicación que es SIST como sistema, o sea, es SIST-simulación-ane.gov.co. Ahí pueden remitir todas sus dudas de uso que tengan sobre la herramienta. Aquí ya, como que se...